En este video vamos a crear y configurar los estilos de párrafos y de carácter que luego aplicaremos a los cuerpos de textos de la maqueta. Vamos a comenzar con eh, el estilo de párrafo que corresponde al cuerpo de mayor extensión de la maqueta eh, o cuerpo extenso le podríamos llamar. Vamos a ir a editar, estilos y se abre la ventana de gestor de estilo. Por defecto nos aparecen eh, un par de los estilos predeterminados de ambas, de ambos, eh, de párrafo y de caracteres. De caracteres eh, y vamos a crear un nuevo estilo de párrafo. Nuevo estilo de párrafo. Le vamos a denominar texto extenso. Y vamos a, fíjense que tenemos dos eh, ventanas. Vamos a comenzar por la ventana propiedades. Eh, en el interlineado tenemos que configurar 14 puntos para que coincida con lo que hemos configurado la rejilla base y le vamos a pedir que justamente lo alinee a la rejilla base al texto. En margen, márgenes ópticos vamos a tilar solo izquierda y ahora vamos a pasar al, a, a, a configurar estilo de carácter de esta de este estilo de párrafo. No es que estemos creando un estilo de carácter en sí sino que estamos dándole la eh, las configuración a solamente a este texto extenso, que es un estilo de párrafo. En familia vamos a elegir cambia. Cambria. El cuerpo del texto es de 10 puntos. Y nos queda el color, que es un negro, un color negro al, eh, al 80% bien entonces ahora le damos aplicar terminado y para que se vea reflejado en la maqueta tenemos que posicionarnos en la capa que corresponde tildar el, la caja de texto y desde la ventana propiedades vamos a ir a texto perdón esto se les va a aparecer de esta forma así en, en la ranura de configuración de estilo van a poder desde estilo de párrafo elegir texto extenso y quedan aplicadas las características que acabamos de configurar. Vamos a hacer otro estilo, más, otro estilo más de párrafo. Vamos a ir a nuevo desde el gestor de estilo, estilo de párrafo y vamos a crear el estilo del índice. Le vamos a denominar así y en propiedades le vamos a decir que base este estilo en el que acabamos de crear texto extenso. Entonces copia como está basado en el anterior, va a copiar las características de las propiedades. Y vamos a poder editar y diferenciarlo en las características que nos ofrece como estilo de carácter. Entonces, ¿qué va a cambiar acá? Vamos a cambiar que el cuerpo del texto es de 12 puntos en vez de 10. Y que usa versalitas. Fíjense que en estos botoncitos nos ofrecen distintas opciones como subrayado, subíndice, superíndice y esta acá chiquita es versalitas. la vamos a tildar eh, y el resto queda exactamente igual aplicamos, terminamos y ahora vamos a seleccionar nuestro índice y aplicarle el estilo de párrafo desde la ventana propiedades, índice queda configurado o um, eh, aplicado ese estilo y vamos a hacer un último estilo de eh, carácter, vamos a ir al gestor de estilo, nuevo estilo de carácter, y vamos a configurar el estilo de la numeración. De la numeración, eh, perdón, lo voy a poner sin acento. De la numeración para luego hacer justamente el paginado eh, de esta maqueta, para luego aplicarlo en el paginado de esta maqueta. Eh, Vamos a eh, la familia, va a ser Lato, que es la fuente que ustedes tienen que descargar perdón, de eh, Google Font. Eh, es eh, Ball o Heavy, en este caso me aparece a mí como Heavy, entre el estilo. 8 puntos, es el, el tamaño del cuerpo. 8. Y es un negro al 70%. Es un color negro al 70%. Lo aplicamos. Bien, de igual forma podríamos, eh, vamos a poder, perdón, aplicar, ya lo vamos a ver, eh, pero desde la opción estilo de carácter. Vamos a poder aplicar este, fíjense ahí aparece este estilo.